Leer es una de las mayores aventuras que podemos vivir. Y sus también cómo parlamos, los hijos de esta tierra, porque hicimos asina, hierro y humo, y las hachas y el higo y la higuera. Y también sus dirá que somos buenos, que nuestra vida es buena, en la paz de un viví lleno trabajo y al dolor de un viví lleno miseria. El miajón que llevamos los castúos por bajo la corteza. Porque seamos asina, seamos pardos del color de la tierra. Los nietos de los machos que otros días triunfaron en América. Feliz día del libro de parte de todo el equipo de Escocao. Queremos que lo celebres ayudando a las librerías extremeñas. ¡Muchas felicidades! Muchas felicidades.